inmediatamente a conectar con Vladimir Paula el hombre de noticias, adelante Vladimir cuéntanos cómo está el asunto, Confírmanos lo de Roberto muchísimas gracias, continuamos en esta cobertura total seguimiento al llamado a paralización de labores por 24 horas en esta provincia en esta demarcación San Francisco de Macorís en el día de hoy, así se levanta el tránsito fluye no de manera normal pero fluye Operaciones especiales, SWAT, operaciones especiales de la Policía Nacional en estos momentos sobrevuela. En esta demarcación también observábamos hace un momento un dron y esto es, parte de la esto es parte de la vigilancia que la Policía Nacional ha implementado en este día con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana en este llamado a paralización de labores por 24 horas en San Francisco de Macorís y otras 13 provincias, en las 14 provincias del Cibao. Un ambiente hasta el momento, bueno, ya son justamente pasando las 8 de la mañana y algo, y hasta el momento observamos como los centros ferreteros, como los almacenes y otros, a excepción de algunos supermercados que aquí en la Avenida Libertad, pero... Hay otros que todavía tiene sus puertas cerradas. ¿eh? Y para muestra por aquí, vamos a ver esto, en la Avenida Libertad, esquina Castillo, el comercio luce con sus puertas cerradas. Y así hemos observado. Vamos a ver entonces en lo adelante qué sucederá. Pero hasta el momento, si era de abrir puertas, bueno, las puertas están cerradas en esta Avenida Libertad. La patrulla policiales se mantienen en todo el entorno con ese patrullaje visto compuesto por miembros de operaciones especiales de la policía. Y repito, hace un momentito también observábamos cómo sobrevolaba el avión aquí en San Francisco de Macorís. Cobertura total a este llamado a paralización de labores por 24 horas. Estamos constantes dándole seguimiento a todo lo que le pueda, a todo lo que pueda ocurrir. Y ese es el compromiso nuestro desde el matutino número uno, desde de mañana. Así que ha sido todo por el momento. Hermanos del alma, regreso con ustedes. Bien, gracias a Vladimir Paula por las noticias de cómo anda la ciudad en San Francisco de Macorío, por lo menos una parte.